Hola amigos y bienvenidos a su nuevo programa Sorprende Tocando Piano Fácil y qué mejor manera de recibirles que como ustedes se merecen Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, les vengo a presentar el nuevo producto musical que he creado para que puedan empezar a tocar sus primeras canciones al piano. En esta Masterclass de Iniciación veremos muchísimos recursos para que te inicies y te quites, te quites por fin esa espina clavada que tenías y esa barrera que te marcaba el no poder o no creer que eras capaz de poder tocar tu primera canción al piano. Y más cositas que vamos a aprender. Te enseñaré durante el transcurso del curso diferentes tips, riffs y truquitos al piano para que vayas practicando y ya vayas sorprendiendo primero a ti mismo y después a los demás. Nos vemos dentro, en el aula. En una aula preciosa que te tengo preparada para que todo sea cómodo, fácil y sencillo para tu asimilación y la absorción de los contenidos, sobre todo para las clases prácticas. Te veo, cuento contigo, no me falles.